Y hoy quieres que yo me vaya, pensaste que un hasta aquí olvidaría la batalla, pero no. un Recuerdo claro lo que dijiste y me causa dolor. Una madrugada y dos botellas de licor, buenos pasan al dolor, solo llenan el vacío que dejaste en mi interior. Por favor, regresa conmigo, mi amor. Me siento dolorido, estaría mejor dormido. Me siento cansado y algo abatido. Me siento el lado, ando tranquilo No quiero dejarte ir Pero hoy me despido Sé que eres feliz De nuevo te flechó cupido Y solo pido lo contrario a lo que tú pediste No me olvides Aunque duele lo que me dijiste Me fui, me mentiste Por no perderme me perdiste Tú sola lo hiciste yo y los dos caminamos tristes Esto es fantástico Ya la sabes 01 Lion Records Fantástico Producciones Yo Yeah Yo Yo Triste despedida y me despido, pero no pierdo la fe, recuerdo la noche y ese café, todo se terminó, pero no fue en vano, nos hicimos daño, aunque dan más años para arreglar los daños, permíteme y te demuestro, y soy honesto, te amo, pero sin ti me detesto, odio esto, sé que eres diferente al resto, y hoy te presto mi corazón, para que veas lo que hay en mi interior, o si no escuchas esta canción, y volverás a creer en el amor, o no por más por favor, mejoró y me despido Y espero que sane mi dolor Te pido un favor, llévame en tu corazón y en tu memoria Y algún día tú y yo estaremos en la gloria Pero por ahora No tiene un final nuestra historia Sample